Entras en la arena, un saludo inflado, una venia elegante, un paseo. El gallinero se revuelve y grita, la galería está contigo, volarán plumas esta noche. Harás finta, blocaje, arriba campeón. Suena la campana, lanzas un gancho, juego de piernas, las cuerdas. Recibes un swing, sangra tu ceja, un uppercut, estás mareado un directo de izquierda, tambaleas, silencio, te sacan la cresta, caes, te gritan gallina, tratas de lanzar un espolonazo, el ruego se voltea, levantas la cabeza, pero antes de llorar o de cantar, la barra te niega una, dos, tres veces y no Amigos, quería compartir con ustedes este poema de Jorge Montalegre, poeta chileno, Chile país de poetas. Soy Guillermo Toro, bibliotecario chileno, eh, director de la Escuela de Bibliotecología de la UTEM. Y voy a estar con ustedes este viernes en la sexta jornada TAP, allá en el Atlántico, lo que me hace mucha ilusión. Espero que tengamos un gran encuentro profesional y nos vemos, nos vemos el viernes.